venido. Me encanta que sos una mujer muy ocupada, que estás por todos lados, en todos lados, haciendo muchas cosas muy comprometidas y sin embargo, ni bien te propuse este, este rato de eh, desenchufe, este rato de paz, dijiste que sí, así que te agradezco mucho. Gracias. Gracias por este espacio que también está bueno. Sí, claro que está bueno, ¿no? Está bueno que, que se muestre otra cosa, del otro lado, ¿eh? para verte del otro lado. ¿Viste que se usa mucho ahora? Yo hace mucho estaba en Radio 10 y hacía esto de eh, ir a la infancia de, de, del famoso para, para que la gente lo conozca. Después se, se empezó a usar mucho más. Empezaron a meter mucho psicoanálisis en las entrevistas. Viste Hoy una entrevista siempre te lleva a ese lugar. Eh, entonces tengo ganas de ver que tu cuerpo en realidad me hable, no, no, tu, no tu razón, no tu memoria sino tu memoria celular, eso quiero. Así que me gustaría que te mires tu mano, la palma de tu mano, porque ahí en esa palma, en cualquiera de las que quieras, una va a ser protagonista, cuál quieres que sea protagonista. La que más tocó, la que más acarició, es esa. Entonces esa descansala y la otra acaricia esas memorias. Esta es la protagonista, descansala, y esa acaricia una memoria. Olvídate que estamos en tele. Conectate con vos, y llévame a unas caricias de hace 10 años. Hace 10 años. Los, los hijos son referentes, viste, que la edad que tenía... Y sí, bueno, la panza de Paz. La panza. De Paz ahí tiene nueve, así que estábamos ahí con la panza. Estabas ahí... De mi hija mayor. ...tocando la panza. Con Fede. De tu hija mayor, que la primera. Sí. De nueve. Así que tenías la panza por primera vez, sí. o sea, no, no, no perdiste ningún embarazo, no. era la felicidad, la felicidad y la, total y la había la armonizado, sí, lo proyectamos, sí. sí, bien, lo planificamos. ¿Era feliz en ese momento? Sí, bien, sí. ¿Qué te faltaba? Eh, no, en ese, no nada. A mí me parece que eh, mi, mi encuentro con Federico, mi marido, y la proyección de la familia fue lo que... lo que me completó, ¿no? Esa idea de que por primera vez estaba construyendo algo mío y... Nada, qué sé yo. en ese momento, a partir de ese momento, me sentí completa, si querés, con mis propias decisiones. Ah, Viste que bien. esto, uno no elige la familia. Claro. La que viene, con claro, la que viene, claro, ¿no? Claro, la... claro, Pero bueno, está que construye claro, de alguna manera... Claro. Mis hijas dirán lo mismo, pero bueno. Es. No, no sé si dirán lo mismo, porque lo tuyo, yo que conozco un poco tu pasado por, por tu voz, este, vino un poco de nalga y me parece que vos tenías muchas ganas de ver si podías hacer algo más prolijo, si podías hacer algo mejor. Entonces quizá la, la memoria celular de esa mano es, te prometo que, que voy a esmerarme en que no te pase lo que a mí, en que no te falte, en que en que sientas nuestra presencia, ¿no? Eso está bueno. Sí. Y vos sabes que pienso que eso te debe estar haciendo también eh, cuidar más al amor, ¿no? Esta cosa que no se usa más, uh -huh. de cuidar al amor. Me parece que por tu idea de familia, eh, debes dejar pasar algunas cositas, viste, que hoy no se usa, poner un poco más de paciencia, que tampoco se usa. ¿Cómo vas con eso? Sí, para mí, primero que yo siempre cuento que, que a fe de a mi marido lo, lo, lo, lo vi, eh, estaba segura que era él, lo esperé, o sea, esta, esta Florencia orgullosa, que todo a mí en el amor me importó poco, yo estaba convencida que era él, no solamente como esposo, como, como mi amor, sino como, como padre, no después elegí fantásticamente, pero eh, para mí eres todo con mis hijas, o sea... No sé cómo explicarte. Es, eh, sí, es difícil la convivencia, uno, viste, cuando encima trabajamos y con chicos chicos y toda la, la, la vorágine, pero, pero siempre hay un momento en donde nos encontramos los dos y, y estamos muy felices de la familia que construimos y nos elegimos y nos amamos y, y eso está buenísimo. Hace 10 años ya que estamos juntos casi un poquito más. Y sí, obviamente, va transformándose el amor. Claro, pero, claro. pero esa necesidad de estar juntos, de, de compartir el, el, los momentos, de, de, de compartir un vino, de, de salir a comer. No es que, viste, mi marido no es que te viene con los bombones ni nada, pero bueno, por ahí, en el aniversario, salir a comer. Este, sí, es una celebración. No es fácil, obviamente, la convivencia, pero, pero es como que no, no hay dudas. O sea, que conozco Pocas personas, conozco mucha gente, pocas personas que este, llevan bien una frase que me gusta de un curso que hago hace 30 años, que yo tomo ese curso desde hace 30 años, un curso de entrenamiento mental, que dice, cualquier error que cometas, yo habré de corregirlo tiernamente por vos. Porque de tu hermosura depende mi salvación. Divinante. Y quería contarte que hay poca gente con la que puedo sentir que esa idea le cabe perfectamente. que cabe a la perfección. Es, siento eso. Ay, qué lindo. Vamos eso. a. Carajo. Vamos a 20 sí. años atrás. ¿Qué estabas haciendo? Ojo con la asquerosidad 20. que vas a contar 20 no, años 20. atrás, ¿qué estabas tocando? Te pido por favor, vale. que si no los chicos tienen que cortar. 20 sí. años atrás, ¿qué tocabas? Sí, en Londres. Ah, en Londres. Estaba en Londres. Viví un año en Londres, estudié inglés allá. Ah, eh, ¿Sola, eh, sola? Sí, sí, sola. Me, Sol. Es más, dejé en el medio dejé la carrera, me pues sentía que era un momento para mí, obviamente toda mi familia está loca, como No, bueno, yo voy a volver y me voy a recibir, pero siento este espacio. Necesité hacer un break. Ah, y... Y fue, fue hermoso, fue difícil adaptarse, pero, pero fue muy hermoso. Me hice muchísimos amigos, gente que... Me acuerdo que era una, una pareja de españoles. Cuando me venía, me trajeron un cuadro de regalo de Maradona. Te, te ando, él moviéndose contra Bélgica, la, la foto famosa donde hay seis belgas sí, tratando sí. de marcarlo. <risas> Y yo, bueno, gracias, tú me quedé pensando, digo, qué loco, llevo, qué debes, eh? qué de manar para claro. que un español me regale un cuadro del Diego que, no. digamos, que es de mi país, que, nido, lo que claro, es mi ídolo. Claro, yo no. lo consigo allá, me amor. Pero no. bueno, hubo algo de, de, claro. de celebrar, no sé si, si mi identidad argentina, si la amistad es de ese lugar, de reconocer algo, pero fue muy loco, ¿viste? regalamos loco. Claro, ¿sí? yo, por <risa> ejemplo, algo no, tuyo, yo no algo mío. Me regaló una, una, una ah. acuerdo, Y te viniste ¿sabes? con el cuadro, Sí, pero me pareció re loco eso, ¿viste? Porque decir bueno, está y, buenísimo, pero... eh, Los primeros días, los tres primeros días, ¿qué tocaba eso? ¿Algún lagrimón? secaste, extrañabas? Eh, ¿Pensaste, uy, Dios mío, qué hago acá, sola no, no, o no? No, no, no, no. Yo, yo soy una persona eh, bastante decidida cuando tomo decisiones. O sea, eh, yo soy bien tabrina, eso, ¿viste? Yo rumio, rumio, rumio. Pero cuando la tomé, como dice mi papá, mi papá dice: Bueno, no, dice, no, que una vez, yo cuento cada vez que tengo, pero bueno, una vez un amigo de salto, pues estaba con un revoleo de trabajo en negro, de pistines, de gente esclavizada, vos no sabés. Entonces yo llegué un verano a mi casa y en la esquina había un montón de gente tirada, viste, 3 de la tarde, 35 grados de calor, y le pregunto a mi mamá, le digo: Mamá, ¿qué es esto? Y me dice: No, viste que en la esquina tienen trabajo temporal, son los pistines que vienen a hacer la cosecha. Y digo, ¿Cómo te tienen así? Es un desastre. Llamé el fiscal general, reventamos todo, todo, trabajo esclavo, todo, y parece que le tocamos, viste, algo a uno de salto que era conocido de papá, viste, entonces lo llama y dice, no, cartucho, le dicen Por favor, hace algo con Florencia, aquí es un desastre, nos mandó la fiscalía, la policía ah. llamaron todo. No, le dice, qué ves, si Florencia te pone pro y te rompe una pared, me lleva a mi puesto, no, se me olvida o sea, digo, es como gráfico, sí. Sí. Entonces, soy bastante decidencio. Cuando yo decidí ir, me decidí... Es más, yo tramité el pasaporte europeo para poder ingresar con tranquilidad. Esta cosa de, de la legalidad, ¿no? Que claro. Para mí es importante. Uno no puede ir a un país a andar pensando si te va a venir la migra. No, por lo menos no, no, no así yo no lo siento. Entonces, yo hice todos los trámites de la ciudadanía italiana, me fui con pasaporte italiano, o sea, con la posibilidad de vivir tranquilo, de estudiar tranquilo como un ciudadano europeo. Así que no... Eh, Nada, estabas no, allá y, estaba y dijiste, bueno, acá también estoy, Madrid, y... Después vino a pasar navidad claro. digamos, enseguida me hice claro. sí, amigos nos fuimos a vivir con un grupo de, de estudiantes también de distintos lugares, había españoles, portugueses, digo, fue como... Eh, por ahí me fui media, a lo mejor, harta de algunas cosas y media enojada con parte de mi familia, pero después a mí se me pasa, ¿viste? Yo me, me enojo, digo lo que pienso, lo que me pasa, y después yo y suelto y... y Digamos, y me fui con no vuelvo más, qué sé yo, pero después yo sabía cuando fui para allá que volvía, porque sí. es mi lugar. Este. Se bajó la espuma. Ah, claro, y, esa cosa y, de mirar a la distancia, claro. entender algunas cosas que cuando estás en la, en la vorágine no, no, este, te das no, cuenta. no está tan claro. Claro, sí. claro, ¿Y en la primaria qué, qué tocaba la manita? Oh, a ver, volví a tocarla si se despiertan esas, esas memorias. Eh, ¿Qué tocaba? tocaba Bueno, era muy deportista, jugábamos al volei, pelota cazadora. Eh, Eras de esas, marimacho. Sí, ¿Te acuerdas que se decías marimacho? Sí, sí, marango, <risas> me decían marango. Ah. Yo para todo el mundo. Tenía todo el mundo dominado, tremendo. Mi mamá decía, por favor, florencia así no es Sí, sí, este... Muy, digamos, muy popular, muy de hacerme amigo de todo, muy de defender a los más débiles, viste, eso de... Este, eso se fue siempre mundo eso, a, oh, eso siempre no. sí. Esa cosa desde siempre que, sí. sí qué loco que hay cosas que uno no puede negarse que no puede evitar, sí ¿no? que no puede evitar que, que quisiera quizás porque te, te dolería menos pero, claro. pero bueno hay como una necesidad de justicia de búsqueda de justicia de que no haya injusticia con alguien sí uh -huh. una primaria este, igual bien digamos en lo personal no no no tuve situaciones ni de bullying ni de nada, al contrario, mira, si no sé, era media jefa ahí, pero, eh, pero mucha mucha amistad, era un lindo grupo, hasta el día de hoy, digamos la mayoría de mis amigas son de la primaria, están todas en salto ahora. Y, y varones también, mis amigos de la primaria que por ahí estuvieron viviendo en algunos otros lados, y seguimos en contacto, re buena onda. Pero sí, bien. Pero sí, mucho de, de, de físico, ¿viste? De, de pelota, de fútbol, de correr, de atletismo, de como de drenar la energía de lo físico. Okay. Mano... ¿Y a los cinco años a quién agarrabas la mano? ¿Quién, ¿Quién te hacía sentir segura cuando te agarraba esa manito de los cinco añitos, chiquitita, mi amor? Yo creo que... Bueno, ahí estaba... Todavía mamá y papá estaban juntos y... Y estaba mi abuelo Tato viviendo con nosotros, que supongo que también era él, y la figura. Era abuelo Tato, ¿cómo pensás? Era abuelo, sí. abuelo Tato. Era sí. abuelo Tato. Ok. Abuelo Tato no se acuerda de la. Tan graciosa era el abuelo Tato. Qué tremendo. Era camionero. Tenía un camión, el 11-14, Aprendimos a manejar con el camión. Ah, sí. O sea, Aprendiste el... a manejar en un camión. Sí. Y con él, ¿y qué edad tenía? Y sí, más o menos, sí, que yo, ocho. ¡Nueve! Chiquillo. Sí, sí, sí, la Sí. ¡Qué bestia! Sí, sí. Y sí, también estaba papá ahí, todavía, todavía estaba con mamá. Y mamá también, que es como, como un palo, viste, que está ahí, perenne, siempre. Una columna vertebral. Este, eh, yo tuve una infancia muy feliz. La, la, la siento así, digamos, de mis recuerdos, cuando veo las, las, este, las fotos y demás. Pues, a los ocho ahí se separaron con mamá y medio que ahí vino todo la... El, el la, la sí, la, una transición, pero, pero yo eh, mi, mi, así en la calle Piedras, que siempre la recuerdo que era mi casa donde estábamos, esa casa que se ve ahí, sí, estábamos. Era como, fui la primera hija, la primera nieta, entonces tenía muchos, todos los abuelos. Mi mamá tenía a su mamá, mi abuela Florinda, que me conoció a mí, falleció cuando yo tenía un año y... Pero, ella, pero tenía muchas hermanas, entonces mi tía Chiquita, mi tía Minga, mi tía Quita, eran todas las hermanas de mi abuela que fue, oficiaron de abuelas también. Claro, eran como, claro. Era la tribu de mi mamá, así que la tribu de mi mamá. Así que eso sí, fue re importante en, en mi vida. Mi tía Chiquita fue mi abuela, tía chiquita. Bien, vamos a escribirle entonces, vos sabes que cuando, así como recién se despertaban algunas cositas que por ahí no las hubieras pensado decir si las estábamos hablando en otra posición eh, también se despiertan algunas cosas cuando uno escribe con mano no dominante eh, aunque hayas entrenado un poquito cada mano eh, hay algo en el cerebro que dice ¿quién está escribiendo ahí? ¿de quién es esa letra? ¿qué es lo que pasa? y se va a buscar información a esa letra medio desprolija. Entonces, solamente para poner el título de eh, querido papá, ponele. Y después, ¿vamos a hacerle algún reproche a papá? Y alguna cosita de gracias, che, esto estuvo bueno. Después, okay. querida mamá, algún reproche, tiene que haber. Y esto estuvo bueno. Vamos a ver cómo te llevas con esto. Bueno, ahí tenés pues la de mano manera. dominante, si querés poner Sí, querido papá, vamos a poner. Te sale muy bien, ¿eh? Estuvo bien practicado eso, ¿eh? ¿Por qué sentiste que querías practicar la escribir con las no sé. Como me medía las piernas también, pero si sí estaban iguales. ¿eh? Ah, mi de perfeccionista, la taurina. Sí. bueno Entonces, ahí, mirale la letra a, sí. la, a la nena esa, ¿qué reproche? Sin escribir, contame qué le reprocharías. Y medio que la tarambañó, ¿viste? A estar en baño, uh -huh. en algunos momentos. Uh -huh. eh, me parece que cuando uno es padre también sabe la responsabilidad que es traer hijos al mundo. Me parece que lo tomó un poco a veces. No sé si él lo tomó en lo personal, a la ligera, o estaba tranquilo que había alguien que los asistía. ¿no? Me da la sensación claro. que ese es el rol que cumplía mamá. Claro. Entonces me da la sensación que él se te lo tomó medio... Mamá y, y el abuelo. Sí, el abuelo. Claro, él veía y él, que también, estaba todo ahí. había mucha gente, mi madre no, ni <coughs> había como mucha gente alrededor sí, nuestro. se tomó esa licencia, digamos. Entonces, medio que él, digamos, no creo que haya puesto la familia por encima nunca, o los hijos por encima nunca. Pero, claro, claro, pero ¿qué sabes de sus padres? Por ahí, este... Sí, puede ser, eso. ¿No? Los viejos de él, por sí. ahí, no sé. Sí, creo el papá los cinco de... hijos, sí, el abuelo Candy el abuelo. Papá, Candy, claro. mi abuelo. Eh, trabajaba mucho, pero sí, qué sé yo, ahí ya hay, hay cosas que. Ahí está, mi abuelo Cali. Y abuela, a, aparte está. que viste que no había información, no se sabía lo que era ser buen no, padre o no, no, no, no serlo. Es es Hoy sabes que hay cosas sí, que no podés sí. hacer, dale, no podés. No, eso me parece, yo, yo lo. analizándolo, siendo papá y a la distancia, esto que te decía un poco de, de entender, no justificar, pero soltar también, ¿viste? Claro. Y, y de un lado conectarte, que que tanto a, a mi papá de la vida como que es Horacio como a mi viejo mi, mi viejo biológico que es Carlos Cartucho eh, sí creo que, que fueron criados en familias bastante eh, poco afectas al diálogo digamos a la contención entonces de alguna manera Como se usaba de manera porque antes se usaba sí. de entender que por ese lado no como uno hace ahora digamos claro. esto no me gustó voy a tratar de modificar yo no sé si estaban tan conscientes claro. no claro. Yo lo, lo comprendo desde ese lado. Sí, a mí me gusta trabajarlo desde el, lo no dominante, porque no quiero dominar el concepto racional ah, de que sí, estaban sí, haciendo sí. lo mejor que podían. No, porque no, la no, nena, eso me molestaba, loco, no, me molestaba. No, y la idea de, viste, de, de esperarlo y sí. que por alguna circunstancia no, no estaba, no, se había venido a vivir a Buenos Aires. Y, y bueno, los fines de semana que, que, que papá venía a Salto, nosotros habíamos quedado, era la fiesta, y por ahí venía, por ahí no, y, no está bueno, me parece, ¿no? ¿no? Esa no. cosa de dejar esperando a, un, a tu hijo. Obviamente que todo entendible, que yo sé Sí, sí, venía sí, en momento había Se cruzó una vaca en no, un no. tren y quedé ocho horas varado, ok, viste, no, no, no estuvo estuvo bueno, está bien. Bueno, pero pero no yo tengo bueno. retengo que te esperé. Entonces, este, por ahí esas cosas. Y para empatarle, le damos las gracias por. Además de que. porque estás acá. Y él me introdujo, él tenía esa cosa muy lúdica, era es muy popular, papá. En Salto, muy popular, muy querido. Entonces, era una fiesta la casa de la abuela, en la calle de Buenos Aires. No, llegaba y tenía la puerta abierta. Entraba todo el mundo. Pasaba decía, ¿qué hace mandaba, andaba? Vengo a tomar un minuto la gente entraba y salía. Nosotros estábamos alucinados. Ponía Bibi King, Steve Ray Bogart, Los Redondos, Pink Floyd, ¿viste? Mm. Toda esa cosa de... Y me contaba la historia de, de, del blues y, y, y nos introdujo en esa cuestión lúdica, musical, de, de que era una el fiesta. Arte, claro. Era una fiesta lindo. estar con papá en esos días. Ah era todo lo que no se permitía en casa, viste, claro, que era como levantado, la, estructura, la estructura, los horarios... Mi viejo Horacio que era muy rígido, muy claro, estructurado, sí. entonces ir con papá era el carnaval. Sí. Y eso lo compensaba. Bueno, así que gracias eh, por el trabajo. No, pero aparte de en un bar, que yo íbamos a la zapatería, que era un burillo, el bar que estaba abierto cuando yo era donde y parecía papá, y era como la fiesta, todo el mundo lo saludaba, entonces era mi lo ¿viste? Que mi papá con todos mis amigos estaba papi ahí, con, con <risa> esas cosas sí, bien. Sí, sí, sí. Qué sé yo, eso en la, en la adolescencia resuma. Sí, como resuma. para una adolescencia resuma. Eso estuvo bueno Lo compensa, lo compensa. Borralo al viejo ahí, tenés el tachito. Apreta, apreta con más fuerza, me parece. Okay. ¿Se borró? Sí. Lo bueno, vamos con mamá, a ver, querida mamá, a ver que le reprochamos a la vieja. Ah. A mami, a ver. Esto no estuvo bueno, vieja. No sé si es justo. Hubieron momentos muy difíciles este, eh, cuando, cuando vivíamos, con, al principio, la primera etapa con, con mi viejo, con Horacio. Y ahora, visto la distancia, digo, yo lo hubiera manejado distinto siendo mamá. Pero bueno, también entiendo que tenía tres chicos a cargo, con un padre biológico que la tarambañaba en el medio, eh, sin libertad económica para decidir. Entonces, eh, hoy puedo entender que, eh, digamos, hizo lo que pudo. Siempre insistió con que nosotros seamos libres. Bueno. Más que nada a mí y a mi hermana, ¿no? Mujeres. Ah. Lo único que les puedo dar, más allá de después lo, que, lo que suceda con, con un patrimonio eventual de la familia, pero lo único que yo les dejo es el, el título para que sean libres. La universidad. O sea, esa cosa de... Sí, que no sé era lo que ella tomó. hubiera querido, ¿no? Sí. Ella hubiera querido Yo sentir. creo que ella hubiera, hubiera tomado otras decisiones y hubiera tenido libertad económica. Entonces, digo, ahora siendo mamá, eh, pienso en esos momentos y digo, bueno, eh, yo hubiera actuado distinta, pero por otro lado, digo, puedo comprenderla desde el lugar donde estaba. Claro. En esa época también, ¿no? ¿Y un gracias? Por todo. Eh, todo lo que soy se lo debo. qué lindo. Sí. Qué lindo. Lo sabe. Por suerte, así que, pero sí. Qué lindo. Orramela. Y vamos a Tato, dale. Tato? Querido Tato, dale. Sí, fue importante el Abuelo. Fue importante el abuelito. Abuelo. Y el abuelo. El abuelo fue. Fue la figura paterna ahí cuando... Mi papá era sindicalista. O se andaba siempre ocupado en cuestiones políticas. Y se olvidaba de que era papá, esto que te decía. Y el abuelo estaba ahí, viste, en la cotidianidad. Eh... Sí, era, era no sé, no, era, era eso, era la figura paterna. No, nos iba a buscar al colegio, nos llevaba al centro camionero. Jugábamos con él, tocaba la guitarra, se disfrazaba, digamos. Era el espacio de, de diversión, de, de acompañamiento, ¿sí? Que después, de alguna manera, ese rol lo ocupó Horacio, ¿no? Que estuvo en la, en la diaria toda la vida con nosotros. Que de, imagínate... Horacio, ¿a qué edad, París? A los ocho míos. Un año después que se separan mamá de papá, eh, y papá y está hasta el día de hoy. Y, y es como también... Eh, un poco injusto con él, ¿viste? Porque uno tiene un padre biológico presente y omnipresente en muchas circunstancias. Mm. Entonces él como que estaba en la cotidiana y él era el que preparaba las zapatillas o, o la leche o te ponía a hacer las cuentas para que hagas los deberes. Totalmente. Esa parte más crítica de ser padre el límite viste que muchas veces puesto de un lugar sí, la difícil, que era más un lugar medio bruto porque él era viste muy milico a veces en decisiones muy autoritarias que, que, que yo lo veo a la distancia y digo wow, pero bueno eh, estaba viste estaba en silencio entonces eso eh, a veces cuando nosotros como festejábamos a papá que aparecía y qué sé yo es como uno ahora lo ve a la distancia y decís, y decís él está en silencio ahí y nunca Nunca le vamos a decir papá porque tenemos un papá vivo. Y nunca vamos a dimensionar la cotidianidad de su presencia porque está el biológico vivo que viene de vez en cuando y encima es todo para joda o para que te juntes, ¿viste? Entonces, eh, eh, nada. también fue la, la presencia, la presencia uh -huh. cotidiana, el rol de papá, un uh -huh. poco lo que cumplió mi, mi abuelo en un momento y después él. Mi viejo como eh, me voy Yo trabajo como, con Tato porque... Eh, dicen que los primeros siete años son los que ya salís del horno ¿no? uh -huh. digamos que Horacio apareció para lijar. sí claro el claro, pintó viste este, sí, sí, sí. cuidó eso que salió del horno cuidó que no se rompiera pero los primeros siete sí, sí, años sí, sí. son ese material ¿no? entonces sí. para mí por lo que vos me contaste y de tu voz lo tengo, este, Tato fue sí, un personaje. Totalmente. Claro. Entonces, un gracias para Tato por, por haber estado ahí, en, quizás en la más difícil. Sí, no, no por, por sí, por, por ser él. Era fuera de serie, mi abuelo. Era Era fuera de serie, era divino. Así que nada, por todo, por existir. Bueno, entonces ya que te sate también escribir, ponele un gracias grande ahí abajo. Sí, Tato. <risa> Bueno, vamos a eh. hacer un pequeño corte, así te tomas el cortadito Ay. riquísimo que se te está enfriando. Ahí vamos. Hablábamos de la posibilidad de volver a ver a tu abuelito querido, Ato. A ver si, si tuvieras posibilidad de verlo, si te gustaría verlo. Obvio, me encantaría. Sí. Sí, yo fui a, a verlo. Él vivía en Córdoba, se fue a Córdoba, después se casó él allá. Y tuve unos días con él, lo fui a ver de sorpresa, no lo podía creer. Y, y después, al tiempo, falleció y sí, me encantaría. Bueno, me, no, vamos a verlo vamos a encontrar con el abuelito. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? El abuelito, sí. Lo tenemos. Tenemos al abuelo y vamos a ir con la señora Florencia Nieto del otro lado. Ahí. Por favor, tome asiento. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a cerrar los ojitos. Nos conectamos con el abuelito. Ahí está. Abrimos los oídos. ¡Ay, el abuelo! Ah. El chifé, decía el chifé. Me decía chofer, decía el chifé. Mi amor. Qué divino, qué divino. Un laburante. Tenía la rodilla hecha miércoles de, de embriagar. Ah. Camión. Hacía, hacía viajes a Tucumán y volvía. ¿Esa rodilla que tiene ahí levantada? Mi Mira si te viera. Parece que te, Mirá te si viera bien. Viera. Sí, ¿no? Sería tremendo. Mira si. ¿Quién no, no No, no, no lo aguanta nadie. Estaría ya pidiendo la casa rosada, un lugar por las dudas, ¿viste? <risa> sí, sí, estaría. De traje, gomina, sí. Orgulloso. Un, la un latin lover. Las cosas sí. que ha sí. hecho mi abuelo. Se puso sí. el novio con una, lo encerró en el baño, se escapó por la claraboya, sí. se te no. de cabeza en el barro. No me di. No Era foso. Tremendo, sé, ¿sí? mm. cualquier cosa. Ay, ¿sí? Mi mamá cuando, cuando cuenta las cosas, mi mamá no lo puede creer. Tremendo, un, un latin lover, un mujeriego era. Mirá. Era así, divino. Qué grandote, un amoroso, ¿eh? Un amoroso. Un amoroso y entonces, en palabras, a ver, con esa mirada y con esa sonrisa tremenda. En palabras, ¿qué, ¿qué crees que te diría hoy, aquí, ahora, tus hijas, tu vida, tu carrera? Yo creo que los tendría instalados en casa chicas, ah, seguramente, sí. y, y que me diría cada momento que que no tenía dudas que, que iba a ser así como soy, digamos, que iba a llegar o no tenía que llegar, y pero bueno, estaría viviendo esa, esa, es esa mirada de él cuando vos eras chica eh, debe haberte marcado, yo creo en, en eso mucho, que nos marcan el camino cuando nos, cuando creen en nosotros mismos. También cuando no creen en Obvio. nosotros. Vos sos una torpe, vos sos una tonta, vos no podés, correte, salite, ¿no? Sin querer, Tal sin cual. querer. Así que él, este, me imagino que te debe haber mirado así como te está mirando sí. ahora. Este, y, y se debe haber, se debe estar riendo así como se está riendo ahora. ¿no? Y agrandado. Claro, claro, sí. ¿Quién estaría... ah, lo aguanta, Sí, favor, le contaría que todo no, el mundo, le sí, no, contaría a todo el mundo. Qué sí. lindo, por favor. Qué sí. lindo. No me encanta, pero me pero encanta que... Es muy que importante en mi vida. Te vas a llevar la foto, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro. ¡Ay, qué divino! la vas a llevar y la vas a colocar un poquito más en el piso, porque sí, me quedó claro. un poquito río <risa> Pero la idea del laburo, ¿viste? De, de la responsabilidad, de hacerse cargo de, de las cosas. Atrás estaba el Mionca, atrás de esta foto. Sí, claro. claro. Anterior. El anterior, el anterior al 14 Ah, ¿sí? Bueno, decirle algo por si te está escuchando. Que te amo con toda mi alma. Mm. Y que gracias por todo. Abuel.